¡Suscríbete Señor, así gozo yo te el poder de Jesús mi salvado de Jesús mi salvado grande es el poder grande es el poder de Jesús mi salvado de Jesús mi salvador. Sigo soy yo te Sí, yo ¡Soy soy